Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos. En este video vamos a reciclar. Vamos a hacer tres decoraciones navideñas con latas: los tamborcitos, este muñequito de nieve y este candelabro, todos hechos con latas. Espero les gusten las tres ideas. Hoy quiero recomendarles cuatro videos: el primero, portabotella navideño, el paso a paso en este canal Creaciones Loli. Vamos con la segunda idea, adorno relajante, paso a paso en el canal, Adriana Arunima. Vamos con la tercera idea, buzón de santa, el paso a paso en el canal, plan me muer. Y este cuarto y último video, detalles para navidad, es una casita que yo hice con tubos de servilleta, súper fácil de hacer. Voy a decorar estas dos latas donde empacan maíz. Voy a forrarlas con dos tiritas de goma eva escarchado. Esta lo voy a forrar con azul y esta la forramos con rojo. Nos quedarían así. Ahora con el mismo fomi escarchado vamos a trazar esta parte, la parte superior cortamos y también cortamos un azul vamos a tomar los carritos, les aplicamos silicona caliente y pegamos estos círculos ahora con fomi dorado voy a cortar cuatro tritas más o menos de un centímetro cada una vamos a trazar de nuevo una bolita dorada sería para colocar acá pero vamos a cortar esta parte dejamos más o menos 5 milímetros y cortamos que sería para pegarla así lo mismo hacemos con esta y vamos a pegar la tirita así pegué así en ambos tamborcitos esta parte la pulí así ya les voy a mostrar cómo lo hice aplicamos silicona líquida o caliente la que deseen utilizar vamos a pegar esta tirita vamos a cortar esto que nos sobra y termino de pegar ahora con foam escarchado corte una tirita más o menos de 3 milímetros y en esta parte para que quedara más pulidito apliqué silicona líquida y pegué la tirita. Eso fue lo que hice con el tamborcito rojo. Nos quedarían hacia ambos. Acá en esta parte vamos a utilizar imágenes navideñas, cordón, cinta y perlas. Voy a recortar por todo el extremo igual esta esta imagen del muñeco de nieve y con cinta la voy a plastificar para que se protejan más voy a cortar esta parte y voy a pegarla en esta parte que me quedó faltando cortamos vamos a cortar todo el extremo, hacemos lo mismo con esta imagen nos quedarían así Vamos a aplicar silicona líquida o caliente también y van a pegar acá, esta parte que sería la parte superior. Ahora vamos a pegar las perlas, lo voy a hacer con silicona caliente. Vamos a pegar así como un zigzag. nos quedaría así como un zig zag como les dije lo van a pegar ahora vamos a pegar a este tamborcito perlas amarillas o naranja también quedan muy lindas perlas doradas no tenía en estos momentos entonces por eso utilicé estas nos quedaría así vamos acá lo que hice fue pegar el cordón dorado y lo hice así Apliqué silicona caliente, enrollé el cordón así, acá también pegué así y van pegando hasta terminar, así como les estoy mostrando. Me parece que esta es una decoración hermosa, a mí me encantó, sinceramente les digo que me fascinó esta decoración. Y lo más bonito es que es reciclando latas. O sea que reciclando también se hacen adornos navideños muy hermosos. Nos quedaría así. Ahora voy a utilizar mi palillo. Voy a cortar en la mitad. Esto es un palillo de brochete. Voy a utilizar porcelana fría. Hacemos una bolita, aplicamos colbón o pegamento blanco y colocamos la bolita, vamos a dejar secar muy bien y la vamos a pintar yo tenía por acá una ya adelantada me gusta con porcelana porque queda durito, estos son los bolillos vamos a aplicar silicona caliente y pegamos cordón para decorar terminamos de pegar nos quedaría así de este vamos a cortar o hacer tres más y sonaría así como es lata, queda muy bien para hacer este tambor amigos recuerden pasar por estos canales a ver estos hermosos videos, sé que les va a encantar ahora vamos con la segunda idea, vamos a hacer un candelabro voy a estar utilizando dos laticas de atún pequeñas voy a aplicar silicona caliente para forrarlas con goma eva o fomi que es lo mismo pero pueden utilizar también tela, que hay muchísimas telas navideñas y muy hermosas nos quedarían así voy a aplicar silicona caliente en esta parte porque corté dos rueditas del mismo tamaño de esta parte inferior, con este palito voy a hacer acá el huequito en la mitad, voy a aplicar silicona caliente de nuevo para pegar la otra ruedita ahora voy a utilizar una ruedita o un círculo en foamy dorado para pegar en esta parte hacerle el huequito acá, porque ahí va el palito para decorar esta parte voy a utilizar guirnalda dorada pueden utilizar también un cordón, nos quedaría así este palito que utilicé ahorita para hacer el huequito mide 13 centímetros voy a aplicarle silicona caliente para pegarlo acá y lo voy a forrar igual con esta guirnalda, también pueden utilizar para forrarlo, perla continua que también queda muy bonito y nos quedaría así ahora acá en esta parte voy a colocar, que esta sería la base y copor corte dos partes iguales en icopor, con esta lápiz voy a hacer huequito y voy a aplicar silicona caliente a esta parte para pegarla a la base voy a aplicar ahora silicona líquida para llenar con confeti y voy a decorar, a colocar estas ramitas estas ramitas o estas decoraciones las conseguí en la tienda del dólar son bastante económicas y voy a pegar acá en la base estas bolitas navideñas igual en esta parte y ahora voy a utilizar esta piñita y la voy a colocar en este lado. Nos va quedando así. Miren qué hermoso. En esta parte voy a pegar cordón dorado. Venden un cordón más grueso que este. Lo hacemos en todo, en todo alrededor. Vamos a, a pegar esta rueda de foamy. Y acá lo que hice fue pegar tres filitas de cordón con silicona líquida que me pareció mejor. Voy a utilizar estos fruticos para terminar de decorar esta parte de la base. Y acá en esta parte superior vamos a pegar hojitas. También pueden hacerlas con goma eva. Como tienen alambrito, les voy a dar formita. Y voy ahora a pegar los fruticos rojos ahora por último vamos a colocar una velita voy a prenderla y nos quedaría así este candelabro miren qué belleza a mí me parece que quedó muy lindo espero que a ustedes también les haya gustado la idea vamos ahora con la tercera idea vamos a hacer un muñeco de nieve vamos a tomar la lata, esta es una lata de barquillos y la voy a forrar con peluche lo vamos a hacer así acá esta parte ya la pegué y le voy a pegar una bolita de peluche ahora voy a utilizar dos latas de atún, una pequeña y una grandecita. la voy a forrar con tela, también lo pueden hacer con fieltro acá ya las forré, por este lado no es necesario forrarle. aquí corté una bolita en cartón y la forré por este lado, por este lado no es necesario forrarla que sería para pegarla en esta parte superior, voy a aplicar silicona caliente y voy a pegar así tomamos esta acá lo que hice fue forrarla con foamy esta sería la, la otra parte del sombrero, forramos esta parte para que nos quede más pulida y voy a pegar esta parte, a dar forma ya al sombrerito acabo de dar vuelta a mi donde está el empate para empezar a pegar cordón para pulir esta parte como les digo venden un cordón más grueso, pueden pegarle trencilla, hay muchos adornos bonitos nos quedaría así, este sería el sombrerito. se ve brillante todo bonito, esa tela estaba bonita, voy a utilizar fieltro para hacer la naricita estas bolitas para decorar y corte estos ojitos con la lucecita Vamos a dibujar una naricita redonda. No la voy a hacer como una zanahoria. Esta vez es diferente. Para hacerlo diferente. Igual cortamos otra bolita amarillita que sería como la lucecita de esta naricita. Voy a aplicar silicona líquida para pegar porque me gusta más pegar con líquida en esta parte y pegamos la amarillita. Igual vamos a pegar los ojitos. Y voy a aplicar silicona líquida igualmente para pegar la luz de los ojos que está como muy grandecita pero más adelantico. Les muestro que la voy a cortar porque me pareció muy grandecita o salud. Voy a utilizar una cinta. Esta tiene como alambre en los lados para dar forma. Voy a quitar este gorrito. Que esta sería la bufanda del muñequito de nieve. Voy a hacer acá nudito. Y voy a dar vuelta así. Miren que acá los ojitos los corté más pequeñitos y se ven mejor. Y voy a pegar esta boquita que corté en fieltro. También la pueden cortar en goma eva. Amigos, recuerden suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Que vienen unos videos muy bonitos. Voy a, a pegar acá los botoncitos y esta bolita dijo por más adelante la vamos a pegar, pero primero vamos a pegar con silicona caliente acá esta parte. De la bufanda igual en este lado la voy a pegar así ahora sí voy a pegar la bolita de icopor voy a tomar el sombrerito para decorarlo voy a aplicar acá silicona caliente y voy a pegar esta guirnalda también venden millare muy lindo o, o le puedes pegar tela polar como desees, nos quedaría así. Y voy a pegar acá estas hojitas que hice con Fomi. Recuerden el video de la Angelita, en <ríe> que ese video me pareció tan hermoso. Y así nos quedaría ya el gorrito decorado. Bien, qué belleza de muñequito. Me parece como muy original.